Sonrisa y en tu forma de amar. No eres todo para mí desde el día en que te vi, tu mirada y la mía junto para ser feliz. No eres todo para mí desde el día en que te vi, amor. Tu cuerpo mami con ternura y pasión Yo te amo baby Eres muy especial Lo eres todo en mi vida Porque me supiste amar Y yo te amo my girl Lo doy todo por ti Y cada minuto, cada segundo Mami pienso en ti Yo te prometo que te voy Estoy hablando al 100% por cien. No eres todo para mí, Eres mi nena ideal Por eso cada día que pasa Yo te amo más y más. Eres mi luz en mi oscuridad Me llena cada día más Miro al cielo, veo una estrella fugaz ¿Qué? Que le pido que me ame cada día más Noches noche sin invernad, oh. sin tu caricia Me muero ya No quiero que se despegue jamás Me pierdo en esta soledad no Y no en tu invasión Todo es todo para mí mi, mi nena ideal Por eso cada día que pasa Yo te amo más y más mi furia y mi aire respirará respirar, amor, amor. Esto va con sentimiento, Enzi, el musicario, cantautor, esto es, es, Cari Records, Julio César Polo y Guasón, Guasón Records, esto es para la